Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifico a un Narcisista. El capítulo de hoy es algo que sé que les va a gustar mucho y que es, ¿qué es lo que más le afecta a un narcisista? Claro, todos queremos saber qué les afecta a estas arañas malignas, si sí hay algo que les afecta muchísimo y sé que van a disfrutar este capítulo. ¿Qué es lo que más terror le tiene un narcisista? Pues bueno, aunque ustedes no lo crean, la, el terror más grande de un narcisista es ser expuesto. Ser expuesto y no desde una forma de tú eres un narcisista maligno, ¿sabes? O sea, no, no desde allí. O sea, expuesto desde, desde que cuando cometen algo y se expone, digamos, no nada más a, a una persona, sino en un entorno social en donde ellos, digamos, tienen armado todo este plan, ¿no? De, de ser adorados y ser pilares de la sociedad, bla, bla, bla, bla. Esa es la peor pesadilla de un narcisista. Por eso muchos de ellos tienen tan cerradito su Facebook, por eso muchos de ellos, este, digamos, son son muy como um, manejan mucho secretismo con sus vidas, etcétera, etcétera. Pero cuando uno tiene la facilidad o la capacidad de exponerlos y con pruebas en la mano, o sea, no nada más así de yo te vi robando, no, con pruebas en la mano, ahí es eso es, es como la bomba nuclear para los narcisistas. Entonces, amigos, si ustedes están rompiéndose la cabeza y realmente traen esta sed de venganza, que como yo digo, a veces la mejor venganza es, es ser mejor uno mismo, eh, pero bueno, ustedes si no pueden soltar y tal, o sea, realmente la manera de, de, de, digamos, de castrar a un narcisista, a una narcisista, es exponiéndoles, exponiéndolos en toda su mentira, en toda, en, en toda su, su este, digamos, su podredumbre. Ahora, ya oigo algunos diciendo, no, no, no, yo lo expuse, lo agarré en su movida, eh, cuando me estaba pintando el cuerno, y no, y no le importó nada, claro. Tenemos esos casos en donde ahí no le va a importar nada, porque ahí a la que está afectando es a ti, y tú los estás exponiendo ante ti, no ante una sociedad. El problema para los narcisistas cuando los expones en un entorno social, recuerden, por ejemplo, el narcisista que se robó dinero de una oficina, Acuérdense que cuando tienen esta parte de psicopatía, pues realmente nunca van a conectar con esa parte de culpa. No, no, no. No van a, co no, no van a conectar nunca con esa parte de culpa, aunque estén expuestos, digamos, ante el país entero. No. Aquí lo que va a pasar es, este, ellos sí posiblemente nieguen, lo, aunque haya 80.000 pruebas, lo sigan negando. Es posible que hasta actúen así como serenamente, ¿no? Como que ellos nunca han hecho nada malo. Pero, eh, digamos, la afectación va a ser cuando gente que digamos puede hacer algo en torno a este descubrimiento, puede hacer algo. Es decir, el narcisista robó en una oficina, quizás se haga eh, tonto o idiota en un principio y haga como que él no hizo nada, que, que no, este, no es culpa de él, ¿no? Pero este, digamos, un jefe lo va a despedir y además lo van a vetar de la industria o de la zona donde estuvo, eh, digamos, de la profesión en donde estuvo trabajando. Ahí es donde están los golpes bajos para los narcisistas. Y ahí es donde el mundo tiene que empezar a trabajar para exponerlos, sobre todo en estas carreras que son digamos tan sensibles que estén ellos allí, como la medicina, como la psicología, como todos estos, este, digamos, áreas en donde en vez de ayudar están afectando más profundamente a la humanidad. Y ahí es donde tienen que ser expuestos y ojalá, ojalá el mundo que se, que se propague este mensaje de narcisismo, como está surgiendo ahorita en todas partes del mundo, están abriendo los ojos y por favor, este bueno, eh, pues eso es una parte como digamos este, muy importante ¿no? que tenemos que, que tener presente sobre, sobre los narcisistas que odian y no soportan ser expuestos cuando esto les tira, digamos, su castillo de, de colores, su, su, su, su macabro plan por conquistar al mundo. Bueno amigos, sé que eh, disfrutan este pequeño clip y este, pues bueno, ya saben lo que tienen que hacer, pónganle like para que lleguen más personas. Compártanlo y bueno, y cuéntenme aquí abajo cómo han expuesto ustedes a sus narcisistas y cómo han reaccionado a que se van, muchos se van muy lejos cuando una vez que están expuestos y se van a montar su reino de mentiras en otro lado, a ver si les funciona. Pues bueno, aquí estamos, identifiquen un narcisista, espero sus comentarios aquí abajo.